El agua siempre nos llama. En esta tierra, nuestro horizonte y nuestro suelo son de agua. Nuestras raíces también beben de esta agua. Es el secreto que nos confiaron. La razón de nuestra vida y la de todos los que aquí habitan. Nuestra esencia es de agua y es ella la que nos permite encontrar en esta tierra vidas nuevas. Hoy nuestro origen se ve amenazado. Lo que sobrevivió millones de años puede fragmentarse, hundirse, perderse frente a nosotros. Todos queremos hacer algo. Estamos desesperadas, lo que sea, rápido. Sabemos lo frágil que es, que somos. La amenaza es muy grande y solo se siente inevitable, se siente imposible. Pero vivimos en una tierra donde amamos y conocemos lo imposible. La belleza que no se puede creer. La vida que solo aquí pudo ser. Solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y somos muchas y muchos dispuestos a defender lo que amamos. Buzos, apneístas, meseras, gerentes, animadores, capitanes, vendedoras, músicos, hoteleros, bailarines, Estamos todos en riesgo de perder nuestra fuente de vida. Juntas encontraremos la manera de conservarla y juntos nos daremos cuenta de que aún estamos a tiempo de proteger nuestra tierra de agua.